Esa es mi pregunta. Bueno, este en efecto, eh, se descubrió un túnel en Tijuana hacia eh, San Diego. Lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina sí eh, se está evitando eh, el traslado de droga a Estados Unidos y bueno ese hecho es una prueba de que se está actuando y se está haciendo de manera conjunta entonces, es cierto lo que sostuvo el presidente Trump, nosotros eh, tenemos todos los elementos, todas las pruebas, sabemos lo que sucedió y cómo se actuó, y existe cooperación y va a seguir existiendo, cooperación con el gobierno de Estados Unidos con respeto a las soberanías de los dos países. Acerca de la otra pregunta, pues Marcelo. Sí. Su permiso, señor presidente. Con todo gusto. El, la nota diplomática en cuestión, que es muy reciente, ya nos dijeron las autoridades norteamericanas que la están revisando y vamos a tener una respuesta pronto. Pero más allá de eso, eh, te adelanto lo siguiente. La, la nota hace referencia a la última, refiero ahí la última solicitud de la Fiscalía General de la República de información, que fue de septiembre del 19, ratificada en febrero del 2020 respecto a Rápido y Furioso, y se refiere a varias cosas. La solicitud tiene que ver con armas recuperadas en México y o en Estados Unidos, tiene que ver con declaraciones de todos los testigos o participantes que no han sido publicadas del, al 100 y tiene que ver con una serie de detalles muy relevantes que denotan que hay una investigación de muchos años, y que hace falta esa información para avanzar y concluir. Eso es previo al envío de la nota, obviamente, y ahí lo refiero. Entonces, eh, seguramente la respuesta que vamos a tener tiene que ver con todos esos elementos que estoy comentando, que está solicitando la Fiscalía General de la República. Esa indagatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso en la nota diplomática sí lo hicimos saber, es lo que haces en una nota diplomática, es decir, hay de dos, o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto, o bien se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México y por eso es algo que es del, del mayor interés de la opinión pública. Entonces, estamos haciendo la referencia y estamos ubicando por qué es tan importante para México, por qué nos importa tanto a los ciudadanos que se culmine esa indagatoria que está en la Fiscalía General de la República y que tuvo un movimiento tan recientemente como en febrero de este año. De eso se trata. Sabemos que nos van a responder, concluyo. Hay una muy estrecha cooperación y una estrategia de seguridad que se ha venido conversando entre ambos países. Les recuerdo a ustedes la visita del fiscal general de Estados Unidos, varios encuentros ha habido que ha encabezado el secretario de Seguridad, el doctor Durazo, con el Gabinete de Seguridad y diferentes instancias de los Estados Unidos. Y ahí se han tratado varios temas, es otro de los temas que se está tratando ahí y seguramente va a haber una respuesta, ya nos lo adelantaron, de cooperación con México en esta indagatoria.